Age of Vampires 4 cumple un año, y si algo hemos aprendido de esta épica saga es que siempre hay civilizaciones listas para unirse. Hoy se unen a la batalla los otomanos y los malíes, y aquí te contamos un poco de ellas. Los turcos de Age 2 y otomanos de Age 3 vuelven y lo hacen acompañados de un gran poderío bélico y muchos cañones. Su consejo imperial les da acceso a nueve tecnologías únicas, y su escuela militar te permitirá producir unidades sin costo. Los malíes también son viejos conocidos. Los vimos en la expansión African Kingdoms de H2. Su característica principal, una fuerte economía. Minas que pueden producir oro y más oro. En cuanto a estrategia militar, con su hit and run, los jugadores de velocidad los amarán. Es momento de probar a estas civilizaciones, ya disponibles gratis en la actualización de aniversario de Age 4.